En breve, la última noticia relacionada a las neurociencias hoy, 3 de octubre. Nuevo tratamiento aprobado para la ELA. Como saben, la ELA o la esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad degenerativa, es decir, que hasta el momento no existe una cura y con el tiempo va progresando, Afecta a neuronas del cerebro, tronco cerebral y la médula espinal que controla los movimientos voluntarios del cuerpo. Eso conlleva a que, en el tiempo, el cuerpo pierda tono muscular, hay espasmos y hasta que respirar se vuelve difícil o imposible. Finalmente, el desenlace llega. Pues el pasado jueves, la FDA aprobó un nuevo tratamiento desarrollado por investigadores en Estados Unidos. Después de analizar que en un ensayo de 24 semanas, se notó que el grupo que recibió este fármaco empeoró a un ritmo más lento de aquellos que no lo recibieron. Ya que 5 de cada 100.000 personas padecen ELA, se espera que su comercialización inicie pronto. Esta es una excelente noticia para las familias y pacientes. Sin embargo, en palabras de la doctora Jean C. Andrews, Previo a la aprobación, declaró que no se trata de un tratamiento mágico que cure la enfermedad, pero sí ralentizará su progresión. Queda puerta abierta al desarrollo de mejores tratamientos en el futuro.